Morder la mano que te dio a comer. Ha llegado ya el gran timo y mira que lo advertimos, seguridad ciudadana y no se protege nada. Pusieron la mordaza porque a ellos las palabras les amenazan. No